Bueno, chicos, buenos días. Estamos en Faunia. Otra vez eh, estamos de excursión con la familia y otra vez con animales. Aquí estamos en Faunia y esos son ovejas. Por si acaso, ¿no? No lo sabes. Ceres, ¿a ti te gustan los animales, me no? Me encantan. Sí. Y además, verlos así en su natura, como digo yo, en su... me encanta verlos así por, la, por el suelo, por me encantan los animales muy bien muy bien vamos a cara dami mira ve, Mi animal favorito... La cabra. Hola. Todos, en el... oh, no. Pero... ¿Esta en realidad la esa? ¿A, a todas también? Estoy cuidado. ¿Eso se, te... ¿Sí, se te... puede tocar? sí se puede tocar? Si, si, si deja... No sé para ¿Sí? para se deja, no sé para se puede tocar. ¡Burros! ¡Hola, burritos! ¡Qué grandes! Esos son cerdos enormes, ¿verdad? No, los tres enormes, no es son enorme, Estos son sí. pequeñitos. Ven, ven, ven. Bueno, están gordos, pero son pequeñitos. Sí. I want to see it. Línea. otro. Mm. Sí. Sí. Hay otro. Vamos, que yo ¿Hay a dormidito. A dormidito. qué grandes! ¡Contra wow. que de mola! ¿Cómo, de mola? Buena, que no es, es es? Van a estar hasta las trancas de comida. Ya te digo. ¡Madre mía, mira! Aquí, está, aquí está el recorrido. Mira, mira, mira ese dibujo ahí, que pone, por, por, por favor, fájate Ahí hay Está ahí arriba, mira, ¿lo ves? Es como si fuera un conejo. ¿Qué? Oh, no se sé queda la pez. Es no, no se puede pisar. No, digo tocar. ves? Al lado ahí? Mira, mira, mira. ¿Lo ves allí? ¿Sí? Ah, ¿lo ves? ¿Sí? qué bien. No que, ya que lo ve... En inglés, un poco Niles Crocodile, mmm, no creo que decimos eso. No creo que digamos eso. Decimos Crocodile of the Nile. Hasta ¿no? <tose> Sí. Sí. O sí, esto. ¿Qué No me sale de arriba, ¿no? sí, sí, sí. Se llaman ahí perezosos, ¿no? Sí, es un perezoso, pero de dos dedos. Sí. Pero esto tiene tres. Sí. ¡Qué, es ¿Qué, grande? ¿Qué es chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué No, así. sí. Pero ah, sí. ah, sí. sí, sí, sí. ¿Es que Mira, Dani, Mira, Mira, ¡Qué que muerzo! ¡Me no, que muerzo! No. que ¿Sí? Me, yo, ¿Qué? Yo ¿Damián? Cuánto ¿Damián? puede aguantar debajo del agua. No lo sé, pero qué bien nada. Como tiene. Eso... ¿Cómo, damián? ¿Cómo, damián. O sea, respira, <risa> tiene pulmones. damián. pulmones damián. igual damián. damián. Mira cómo damián. damián. damián. que sí damián.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 con la luz, con... camino de color aquí sí, ¿verdad? Ajá. ¿Dónde está sí. ¿Te está gustando el zoo, sí. Faunia? Sí. Me, me encanta. Me alegro. Hola. A ver, ¿qué tal la experiencia de Faunia hasta la hasta la hasta fecha? Aquí Dami, no lo sacas. Dami, ¡Damián, Hola. Pues hasta la fecha para mí, vamos excepcional, precioso todo, me encanta. Esto me contenta también. Me ha gustado mucho ver la, la eh, hay una especie como de exhibición de leones marinos y ha sido fabuloso. Ah, sí, sí, sí. La cantidad de, de animales que hay, de diferentes formas, de cantidad de monos distintos, pequeñitos, grandes, cocodrilos. Vamos, de verdad es no es igual verlo en televisión que verlo así en vivo y claro. fantástico. Los colores que se mezclan. Los cocodrilos ellos, también son muy chulos. La selva. Sí. Bueno, hasta la fecha, Mercedes, ¿qué, ¿qué animal qué ah, animal te, te ha gustado más? Pues hasta ahora para mí el animal que más me ha gustado ha sido los perezosos. Ah. Preciosos, de verdad, no los he visto así en vivo sí. y son una maravilla. Sí. Y luego pues los demás también todos son muy bonitos, los peces, sí, los, los colores peces, que sí. tienen los peces, Ajá. yo que sé, precioso todo. Claro, ¿y para ti? Yo el león marino y cocodrilo. Y cocodrilo también, ah sí, mm -hmm. qué bien. Bueno, pues ahora vamos a, vamos a vamos ir a ver a si sí, vamos a ver los al no, del norte, ¿no? Sí, al coro norte, sí. sí. Vamos a ver los pingüinos. Sí, está, lo. Hemos Pingüino. visto una exhibición con los cómo se llaman, los lobos marinos, leones, ¿no? leones marinos, Ajá. preciosa. Y ahora vamos a ver eh, a los pingüinos. Muy bien. Muy, vamos bien. A estar muy bien, chicos, adiós. Vale, hasta luego, adiós. Sebastián. ¿Qué? ¿Qué animal te ha gustado hoy? Coge, pues, pues del mar, pues del mar todos me ha gustado, pero... ¿El la tierra, de, del de, mar, de mar sí. del mar todos, y de la tierra a los monos esos. A los monos pequeños. El El titi. Ah, el El audititi. El titi. Muy nada. bien. Me ha gustado mucho un animal que yo no había visto antes, que es como un... Ay, ¿cómo se llama? Un oso hormiguero, pero se llama cerdo hormiguero. Y era como un cerdo, pero con la cara de oso hormiguero, era era no, era tenía como era como una especie de mezcla entre cerdo y rata. Sí. Me ha gustado, es como nuevo, que no lo había visto nunca. Parecía eh, hay bastante mono, ¿no? Muy mono. Los monos también <risa> me han ¿Y a ti, Gordon? Eh, a mí, los monos, los monitos. Ah, vale. Muy bien. Y también los peces. Los Parecen peces, súper sí. nobles esos, los peces. Vale, ahora estamos en el... El más grande que el Palo Norte. El Gran Norte, el Gran Sur. Mm. Vamos a ver. Obviamente, si quieres, puedes entrar y estar con ellos. Hola, están discutiendo. ¿Qué ¿Qué oh, oh, qué viene, qué viene, qué viene Qué viene, qué viene, qué viene Ah, mira Dame más espacio Hemos terminado, hemos estado unas cuantas horas aquí Y ahora vamos a, vamos a tirar para casa Que estamos todos cansados ya Alejandro, no te pongas en medio que estamos grabando